Ok, la partida ya empezó, así que voy a hacer lo mejor que puedo para no morir o ser el primer equipo en caer, que eso casi siempre pasa. Tengo bastante, no bueno, bastante no, experiencia por hacer, eh, por no decir, pro, eh, decente. Bueno, voy, aquí voy a hacer el puente para ir a las esmeraldas más rápido posible y no me va a alcanzar el material, ¿verdad? Voy a agarrar aquí un poco más de cosas. Con esto ya debería estar listo. Bra momento número 3. No. Top, top 10. Bra momentos. Eh, no estoy teniendo muy buena suerte y abrí el inventario ahí sin querer Voy a agarrar aquí las 8 esmeraldas Y voy a comprar aquí obsidiana para proteger la cama Y ponerlo obsidiana Y voy a agarrar una armadura y una espada de piedra ¡Eh! ¡Que nos atacan! ¡Marica! ¡Que nos atacan el pibe! Pero ¡Ven acá! ¡Ven acá wey! Voy a hacer el puente que dije que iba a ser... ¿A dónde vas? Voy a ir otra vez. Soy re molesto. No, ¿por qué siempre pongo la tenete mal? Ok, ahí gritaron unos gatos. ¡Adiós! A ver, pero. Están haciendo. Ahí está. Debería comprar la mejora de las espadas. lo pone sharpness 1. Um, Tene.. Ok, mejor me voy No me meto contigo Ok, aquí viene otra vez el mismo tipo de antes ¡Muere! ¿Por qué no le estoy...? ¡Tiran! A ver, pibe Pero muérete ya ¡Muérete ya! y Casi no se ve el vid ¿Qué, qué, qué? Mira, se van a montar un pixel art Super malo, eh Espérate, espérate Listo Super malo, eh Super malo <ríe> Eh, que me atacan No Ah, pero Afuera, güey Bueno, él me sacó Mm, mi compañero dice que él va a distraer mientras yo ataco en invisible um, no veo a mi compañero Yo ya estaba en Acabo de escuchar ahí un daño por caída Why are you running? O como manzanas oh, gracias Oh, mm, Me estoy asustando un poco, parece que me escuchó. Ok, me acaban de destruir la cama ¡Muere! ¡Oh! ¡Ganamos! GG. Bueno, simplemente voy a dejar esta sola partida Porque esta sola partida duró 40 minutos No me esperaba que vaya a durar tanto Pero bueno, hasta aquí el video Adiós oh, el perro challenge!